Suena peor. Suena peor. Vale, suena fatal, pero no. Vale, suena fatal, pero no. No suena mal. No suena, suena mal. Suena es una palabra bastante similar al inglés. Es cuando algo nos parece bien o nos parece mal. Eh, por ejemplo, suena peor o se escucha una muy mala idea, eh, suena fatal, se escucha una muy, muy mala idea. No suena mal, es decir que puede ser una buena idea o se escucha una buena idea. Suena peor, suena peor. Vale, suena fatal, pero no. Vale, suena fatal, pero no. No suena mal, no suena mal. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Me parece que está por demás? ¿Me parece que está por demás? Parece es cuando algo es similar a otra cosa o acción. No solo es para personas que se parecen unas con otras. Por ejemplo, eh, ¿no le parece? En este caso la pregunta completa es ¿no le parece bien o mal? Es decir, ¿te parece bien o te parece mal? ¿Te parece correcto o te parece incorrecto ir eh, de vacaciones? ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Te parece que está por demás? ¿Te parece que está por demás? Yo dije, yo dije Si ya les dije Si ya les dije ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste mamá? Nunca te dijo nada, nunca te dijo nada. Nos dijo, nos dijo... Tuve época me dijo, ¿sabes qué? La época me dijo, ¿sabes qué? Para todo decimos, dije, dijo... Cuando estamos contando una historia de una plática, eh, y le dije, y me dijo, y yo le dije, y ella me dijo, y le volví a decir, pero me dijo, es un juego de palabras que hay que poner mucha atención porque dije es cuando yo y dijo es cuando la otra persona, él o ella. Yo dije, yo dije. Entonces sí, ya les dije, entonces sí, ya les dije. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? Nunca te dijo nada. Nunca te dijo nada. Nos dijo, nos dijo. porque me dijo, ¿sabes qué? veo porque me dijo, ¿sabes qué? mientras les conviene, mientras les conviene. Es lo que más te conviene, es lo que más te conviene. De todos modos conviene estar preparado. De todos modos conviene estar preparado. Conviene es cuando es algo mejor para nosotros, pero no necesariamente es lo que más nos gusta. Por ejemplo, hacer ejercicio es lo que más te conviene, pero no es lo que necesariamente más te gusta.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 ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? Que me iba a poner a defender Que me iba a poner a defender La mujer con la que me iba a casar La mujer con la que me iba a casar Iba es el pretérito de ir Pero en realidad es algo que no pasó Por ejemplo Nadie se iba a dar cuenta Pero sí se dieron cuenta La mujer con la que me iba a casar Pero no me casé eh, me iba a poner a defenderla, pero no la defendí. ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? ¿Neta creíste que nadie se iba a dar cuenta? Que me iba a poner a defenderla. Que me iba a poner a defenderla. La mujer con la que me iba a casar. La mujer con la que me iba a casar. Mira, ahorita mismo te disfraz. Mira, ahorita mismo te disfraz. Hoy mismo. Hoy mismo. Ahora mismo vamos a tener una junta. Ahora mismo vamos a tener una junta. Mismo tiene un solo significado, pero diferentes usos, que es igual. Entonces, si decimos ahora mismo, nos estamos refiriendo a que debe ser igual en este momento. Si decimos hoy mismo, es porque debe ser igual el día de hoy. Mira, ahorita mismo te disfraz. Mira, ahorita mismo te disfraz. Hoy mismo. Hoy mismo. Ahora mismo vamos a tener una junta. Ahora mismo vamos a tener una junta. Se vuelve a poner los mismos pan. Se vuelve a poner los mismos pan. Vale, para nada es lo mismo. Vale, para nada es lo mismo. Entonces para hacer el mismo trabajo. Entonces para hacer el mismo trabajo. Mismo. En el ejemplo anterior expliqué que mismo es igual a o igual que. Eh, se vuelven a poner los mismos pants, es decir, que los, se vuelve a utilizar los mismos pants del día de ayer. Para nada es lo mismo, o sea que no es nada igual. Hacer el mismo trabajo o hacer el trabajo igual. Se vuelve a poner los mismos pants. Se vuelve a poner los mismos pants. Vale. Para nada es lo mismo. Para nada es lo mismo. Para hacer el mismo trabajo. Para hacer el mismo trabajo. Le íbamos, a Le íbamos a poner unos letreros. Tú aquí no estás para poner reglas. Tú aquí no estás para poner reglas. Aquí tú no estás para poner condiciones. Aquí tú no estás para poner condiciones. Poner es cuando tú pones algo, por ejemplo, aquí. Entonces puede ser algo físico o no físico. O en sentido figurado. Por ejemplo, poner reglas.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 Mira que venir a mi propia casa. Mira que venir a mi propia casa. Yo manejo mi propia agenda. Yo manejo mi propia agenda. Propia es algo mío o de mi propiedad. Algo que yo tengo. Por ejemplo, mi propia agenda. El horario es mío. Mi propia casa que yo compré. Mira que venir a mi propia casa. Mira que venir a mi propia casa Yo manejo mi propia agenda Yo manejo mi propia agenda Entonces en mi casa lo hago todo igual Entonces en mi casa lo hago todo igual Moralmente no se siente igual Moralmente no se siente igual No, no es lo mismo, no se disfruta igual no, no es lo mismo, no se disfruta igual Igual es el resultado de una suma o una resta O de alguna eh, operación matemática entonces, el resultado de una operación matemática se le llama igual. Entonces, si decimos, yo hago en mi casa todo igual como en la oficina, es para que el resultado sea el mismo, ¿ok? No se disfruta igual trabajar en la playa que trabajar en oficina. No se siente igual hacer ejercicio con tenis que con zapatos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 ¿En qué sentido? ¿Es que como es de doble sentido la calle? ¿Es que como es de doble sentido la calle? Sentido. Esta palabra sí tiene dos significados, que es sentido de sentir y sentido de dirección. La calle tiene doble sentido, es decir, que tiene dos direcciones, a la derecha y a la izquierda. ¿En qué sentido? Es decir, ¿en qué dirección? Si es para allá, si es para acá, o si es una pregunta, ¿en qué sentido a qué se refiere? ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Qué opinas de Samuel? ¿En qué sentido? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? ¿Sabes que como es de doble sentido la calle? Aunque te burles así. aunque te burles hasta aunque, aunque parezca, aunque le grites no te va a abrir, aunque le grites no te va a abrir Aunque usamos esta palabra para expresar algo que va a pasar sin importar otra cosa Por ejemplo, voy a ir a la playa aunque tú no quieras, voy a hacerlo aunque te burles de mí no tiene caso que sigas, aunque grites no te va a abrir la puerta. Pues aunque te burles, así. Pues aunque te burles, así. ya aunque parezca, ya aunque parezca, aunque le grites no te va a abrir. Aunque le grites no te va a abrir. De cualquier modo es poco tiempo. De cualquier modo es poco tiempo. De modos cuando la policía entró. De todos modos cuando la policía entró. Modo. Sinónimo para modo es manera. Eh, se usa en cualquier situación y no cambia la intención. De cualquier modo o de cualquier manera voy a salir a la calle, esté lloviendo o no. De todos modos o de todas maneras, la policía intervino y vino a la casa. De cualquier modo es poco tiempo. De cualquier modo es poco tiempo tiempo! todos modos, cuando la policía entró... ¿no? todos modos, cuando la policía entró... ¿no? Y durante un... pues un largo tiempo... Y durante un... pues un largo tiempo... Ese miedo que durante tantos años... Ese miedo que durante tantos años... Durante Durante siglos... Durante es un periodo de tiempo que está pasando en el presente pero que se puede conjugar en el pasado. Por ejemplo, durante un largo tiempo he estado haciendo este video. Durante tantos años el planeta Tierra ha sido nuestra casa. Durante siglo las guerras han existido en la historia. Y durante un pues un largo tiempo y durante un